Gracias, amado. Gracias, Francis. Gracias, Carolina. Es una pena lo que dice el amigo de Pimentel. Dice que si se siguiera la Constitución, fuera un éxito. Entonces tenemos que aspirar a que se aplique lo que dice la Constitución, porque si no, entonces vamos a vivir en la barbarie y en el desorden institucional. Pero ese es otro tema. Miren, varios temas que tocar en el día de hoy. El primero la Junta Central Electoral. Román Jaques, que era el, el presidente, eh, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, fue designado como presidente de la, de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la corriente eh, que está sonando ahora mismo de que en los próximos días la Junta Central Electoral, presidida por Román Jaques, va a declarar a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. ¿Pero qué resulta? ¿Qué porcentaje consiguió la fuerza del pueblo como partido? Atención, sociedad. Atención, sociedad. ¿Qué porcentaje de votos consiguió la fuerza del pueblo en las elecciones pasadas, menos de un 5%. Pero ¿qué dice la ley? La ley para que un partido sea mayoritario, vamos a ver. Dice, vamos a tomar solamente el artículo 61, que está bastante claro, ahí dice distribución de los recursos económicos del Estado y dice la distribución de la contribución económica del Estado de los partidos políticos, agrupación y movimiento se haría de la siguiente manera el 80% distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección, ahí está a eso es que se llama partido mayoritario, más 5% o más de los votos. La fuerza del pueblo no consiguió el 5%. Ellos llegaron a un 8%, pero en alianza. Pero de manera particular, la fuerza del pueblo se quedó en un 4. Creo que 67%. Estaba buscando los datos en la Junta para eh, para eh, reconfirmarlo, pero no llegó al 5%. Y por tanto. No se quedó por debajo del umbral del partido mayoritario, pero aparentemente la Junta Central Electoral se va a prestar a declarar al partido de la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario, lo que es peligroso si vamos a seguir, si vamos a comenzar a violar las leyes y hacer lo que le convenga a un dirigente político. Eso lo vamos a dejar ahí para verlo en lo adelante, que sabemos que es un tema que se va a discutir. Por otro lado, con relación a lo de la segunda mayoría, lo de la segunda mayoría, le mandé a Israel lo que tiene que ver con, lo, con los artículos 2, 6, 178 de la Constitución. Pero ese tema, naturalmente, para poder tratarlo hay que quitarse la cabeza política, ponerla a un lado, como aquel cuento, la, la, la, la mancha indeleble de, de Juan Bosch, y quitarse el traje político y dejarlo ahí, para entonces entenderlo de manera jurídica. Dice el artículo 2 de la Constitución de la República, vamos a poner eso en full pantalla, muchachos, el artículo 2, ese es el 178, si lo, eh, vamos a chequearlo, muchachos, que la soberanía esté en el pueblo. O sea, tú no puedes modificar la decisión del, que el pueblo emitió en unas elecciones. Míralo ahí, dice ahí, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representante Pero ¿quién le da el poder a ese representante para que represente al pueblo? Es el pueblo a través del voto. Y yo quiero poner un caso hipotético. ¿Por qué el Tribunal Constitucional debe, debe, Fallar a favor del PLD, aunque a mucha gente no le guste. Porque si no lo hace así, de ahora en adelante la mayoría del Senado se va a manipular de manera mecánica. Un ejemplo: vamos a poner un caso hipotético. El gobierno en el 2024 gana Leonel Fernández, la presidencia. Dígalo, dígalo. Pero Leonel Fernández solamente consiguió 10 senadores. El PLD consiguió 15 senadores. Eh, ¿Cuántos nos quedan? Hay 7. Y los otros partidos se repartieron 7 senadores. Uno. ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo, Lionel? Va a comprar los senadores para convertirse en una mayoría mecánica. Es tan difícil entenderlo. ¿Qué va a hacer el que tiene el, el, el gobierno? Mira, ven para mi partido antes de que se elija eh, eh, la segunda mayoría. Eh, o la primera mayoría, ven para mi partido y nosotros somos la primera mayoría porque tenemos representación de mayor cantidad. No es así como funciona. No fue así que se diseñó. O, en un caso hipotético, usted tiene la mayoría, pero tú quieres los puestos en, en el Consejo Nacional de la Magistratura y el que la ostenta no es, de tu, no es de tu agrado. Entonces tú dices, vamos a crear una segunda mayoría, como pasó ahora. Vamos a, a convertir un, un partido aliado de nosotros, si no tiene, eh, por ejemplo, si tiene menos eh, senadores que otro partido, vamos a comprar senadores, vamos a llevarlo a ese partido y la convertimos en la segunda mayoría. Eso se convierte en una, como dice Emanuel de lo que quisiera que me coloquen el tuit de Emanuel Guerrero, en una senatocracia y no en democracia, porque se está desde el Senado cambiando la voluntad popular. Oigan esto. Por eso yo digo que hay, que hay que desprenderse de los ecos políticos para poder entenderlo. Cuando se modificó la Constitución en el año 2010, se hizo para evitar eso que hizo Hipólito Mejía en el 2001. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Hipólito tenía la mayoría en el Senado y entonces él, porque tenía el poder, construyó una, mayor, una segunda mayoría, colocó un partido aliado, gente de él lo colocó en la segunda mayoría. Pero no es así como funciona. Por eso fue que el legislador lo cambió y dijo de un senador, el, el, el, el, el presidente del Senado, más un partido, más un senador de un partido diferente, pero que ostente la segunda mayoría. Ni siquiera pueden ir aliados. Y entonces esto... Por si yo digo que vaya al Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional quiere salvar el sistema institucional de la República Dominicana, debe de fallar a favor, aunque le duela a mucha gente. Porque si no, en el 24, si otro partido gana, va a crear mayoría donde quiera. Y va a volver el hombre del maletín. Una pregunta. Si, si tú, y con eso. Oye, una pregunta. Si, no, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú desenvolverías esta madeja? Si, por ejemplo, el presidente del Senado fuera de un partido diferente al partido de gobierno eh, y que se presume la, la primera mayoría eh, y el, al conformar el Consejo ¿cómo, ¿a quién tú le vas a dar el senador? Porque el presidente no pertenece a la primera mayoría. ¿Verdad? ¿A la segunda mayoría? No, no, no. no, no. El presidente del Senado en este caso hipotético, pertenece a otro partido que no es el partido uh -huh. que tiene mayoría, el, el, el número uno, la Correcto. primera mayoría. Entonces, ¿a quién tú le vas a dar la segunda mayoría? Porque ya hay uno con primera mayoría, que es el presidente. Porque entonces estaríamos... Juntando a la constitución. No, esas son dos. Vámonos a la constitución. Son, no, la la constitución. ¿Pues eso puede pasar. ¿Eh? Sí, puede, ¿Pues pasar, puede pasar, pero eh, no es un asunto que por un acuerdo político, un dice, partido que no sí, sea a la mayoría. Que ya dice, eso no corresponde a la constitución. Lo la conforman constitución. el presidente del senado uh -huh. y un senador o senador escogido por el senado. Que pertenezca al partido, bloque de partido diferente, al del presidente del Senado diferente. Sí, pero que sea la segunda mayoría. Y que ostente la representación de la segunda mayoría. Pues de la segunda mayoría. Me imagino mayoría mayoría que del, lo del presidente ser... del Senado no está en discusión, sería él el, eh, un miembro y ya se desresolvería la segunda mayoría. Lo que tú siempre tienes que buscar es quién... Primero, ¿quién da la mayoría en el Senado? O sea, ¿quién tiene el poder de dar la mayoría o las minorías en no. el Senado? Y luego, y luego de eso escoger quién la tiene. Para entonces tú saber que siempre va a ser. Ah, un partido diferente. Sí, el que tiene la segunda mayoría. Con eso, con eso, eh, y por eso le digo que eso va a ser un tema que va a, va a ir al, al constitucional. Una pregunta. ¿Dónde tú dejas? Cuando tú hablas de soberanía popular, ¿quién en principio regula? La participación de la soberanía bueno. y quien da los resultados de la participación de la soberanía es la Junta Central Electoral. Correcto. Constitucionalmente. Sí. Y para los conflictos que se dan de los partidos, sus miembros y la relación con las entidades públicas a las que ellos participan, no es el constitucional. El constitucional es un tribunal último, final, pero creo que debemos de visibilizar al Tribunal Superior Electoral que tiene que resolver entuertos que se dan producto de la combinación del derecho que tiene, del que ha ganado una interna en un momento cuando ha sido miembro de un partido, y el derecho que éste tiene a renunciar de ese partido, no obstante tener una curul que la obtuvo siendo miembro de aquel. A partir de ahí, su afiliación política va a a la del nuevo partido que lo acoge, y a la vez su investidura, que ya no es la del partido, sino la de un senador de la República, está amparado en la Constitución y en el Senado. Te voy a responder tu pregunta. En el año 2016 pasó lo mismo que está pasando ahora. Varios partidos, aliados del PLD, consiguieron la misma cantidad de senadores que el PRM, que, de, de dos. ¿Y qué pasó? ¿A quién se lo dieron? Había un empate y ellos dijeron, nosotros tenemos la segunda mayoría y el PRM dijo, no, la segunda mayoría la tenemos nosotros, porque ustedes tienen dos y nosotros dos. ¿Y quién la tiene entonces? Se la dieron al PRM porque el PRM en, en, a nivel de votos tenía la segunda mayoría, la representación de la segunda mayoría que se la dio el pueblo. A eso es que yo me refiero, pero naturalmente eso es una discusión que va a ir al constitucional. Por eso, porque como no quedó claro qué es la segunda mayoría y quién la determina, pero sí está claro qué quiso decir el legislador en el 2010 cuando modificó la constitución para cambiar eso. Va a terminar en el constitucional porque es una cuestión de, de índole. No, Hacía la observación solamente del sí, tribunal pero electoral. pero como hay un precedente, se utilizó el resultado de, de electoral, dijeron, ah, no, pero quien tiene la mayoría aquí, en este empate es el, el, el PRM, aunque tiene la misma cantidad de senadores. Ya eso fue una salida el... política. Bueno, Entonces, bueno pero se aplicó salida, en, esta, en esta salida ha sido una salida numérica de volumen, Pero que, que, que estaba, es la que es dice que el reglamento, embatado. entonces el, ¿qué hicieron no ¿utilizaron? usaron, no usaron el voto bueno, reglamentario de, del eh, presidente. Es que el presidente, oye, eh, es que el presidente, eh, el que tiene el voto salvado, Francis no es el presidente del Senado, es el presidente de la República en el Consejo. No, no, porque es no en se el está... Es la conformación Tú no puedes, del, por ejemplo, mezclar el Consejo con el Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí es que el presidente de la República tiene un, dos votos, un voto salvado no, que no, no. lo tiene él, pero no lo puede hacer. Todos, todos los presidentes tienen el voto salvado cuando hay un empate que debe resolverse. Pero por que, eso que pero los pero organismos... Pero no, se... no es una cuestión de votación, no es una cuestión de, de, de número de, de, de cantidad en votación de, de, de, del Senado. Claro, porque es que no es un asunto cuando tú me refiero a lo que tú has planteado, porque es interesante que nos ponga a pensar en los empates. Sí, bien, miren, eh, cambiando de tema, la Cámara de Cuentas, que también la va a elegir el Senado, eh, ven lo importante de la segunda mayoría, de las representaciones, eh, se va a elegir no mucha gente ha, ha, ha querido participar sí tenemos a Juan Antigua de aquí de pero, a Ramón Antigua sí, de aquí pa, de San Francisco pero para allá voy. me refiero que en el 2016 en, sí, en y el ya 2016 está calificado 400 personas quisieron formar parte de la de la cámara de cuentas ahora es, muy, es más reducida la cantidad pero nosotros tenemos ahí a un candidato importante que es de San Francisco de Macorís que tiene la calidad para ser miembro de la Cámara de Cuentas incluso hasta presidente de la Cámara de Cuentas y además de eso que San Francisco de Macorís necesita una representación en las posiciones donde se toma decisión así que los políticos de San Francisco de Macorís tienen que aupar a nuestro amigo Ramón Antigua además de que ya fue precalificado hay que decir que Ramón Antigua participó, ¿verdad? Fue candidato a la Cámara de Cuentas. Ramón y... es abogado. Sí, sí. sí. Eh... Bueno, él era contable, bueno señor, yo te voy a leer. Abogado, yo, abogado, yo, yo te voy a leer, a, a leer su. Mira, él es hoja de vida. magíster en, en mercadeo, eh, licenciado en derecho. De la Nodestana, magíster en procedimiento civil, licen eh, procedimiento civil o sea, licenciado en contabilidad, ah, el, era lo que yo quería que licenciado era. en contabilidad, licenciado en derecho, Exacto. tiene magíster Exacto. en mercadeo, okay. magíster en procedimiento civil. Ah, eh, pero además, lo más importante de esto es que Ramón Antigua ya fue precalificado de los 400 y tantos que participaron en el año 2016, él quedó entre los primeros 15. Oigan esto, o sea que ya no hay que mirar para ningún otro lado. Ya tenemos un candidato seguro ahí para conformar la, sea, la esa precalificación la, que se hizo aquella vez. Vale, vale, le, sí, le, sí, le le sustenta le, para, le, para para para por volver a, a, a, a presentarse. Y es importante esto. Porque San Francisco de Macorís, atención eh, Olmedo Cava, atención a los diputados Nicolás Hidalgo, atención al senador Franklin Romero, atención a todos los, los políticos que tienen influencia, porque sabemos que hay que empujarlo. Eh, ahí no hay nada de que, que mira, que, que yo que no, no. Ahí es con influencia política que se, que, que se llega. Entonces hay que orientar a nuestros políticos a que nosotros tenemos que tener gente. San Francisco necesita gente en los lugares donde se toman decisiones. Y creo y estoy seguro que Ramón Antigua es un candidato potable que ya lo demostró, quedando entre los primeros 15, entre los primeros 15 de 400 y tantos en el 2016. O sea, está precalificado ya para formar parte de la Cámara de Cuentas. Así que esperamos que el Senado tome esta decisión eh, inteligente y que Ramón Antigua sea incluido. Eh, para conformar la Cámara de Cuenta en los próximos días. Así es, así es. Gracias a ya en la antigua. Vamos a una llamada telefónica que tenemos. Buenos Adelante, días. buenos días. Gracias por, por darnos un turno aquí. Quiero decirle a Yan Yan y a al país, porque yo entiendo que la cuestión es de la segunda mayoría. Este, como se fueron a las elecciones y el PLD que fue quien llevó esos candidatos que hoy pasaron a la Fuerza del Pueblo, sacaron más votos que la Fuerza del Pueblo. Ahí se entiende que el PLD, en materia de voto, en materia de voto, ante los candidatos que sacaron esos senadores, esos diputados, en materia de voto, yo entiendo que el PLD sacó más votos porque esos candidatos fueron por el PLD. Pero yo supongo, ahora, yo suponiendo, yo, uh -huh. de mi parte, no sé, ustedes después con esta idea que voy a dar, como ya eso. Esas personas que sacaron esos votos en el PLD, pasaron a la fuerza del pueblo. Los votos tienen que quedarse, supuestamente, en el PLD. Pero, como ya esos candidatos que se fueron hacia la fuerza del pueblo, pasaron a la fuerza del pueblo. Aunque a mí no me interesa que se vayan, ninguno de los dos, para mí pueden desaparecer. Pero, lo que yo entiendo es, como esos votos que esta gente sacaron en el PLD, todavía no se han firmado en la fuerza del pueblo. A nivel bueno. de voto. Ahora, Bien. Eh, como ellos pasaron a ser senadores por pues la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo, cuando suman los senadores, esta mayoría mecánica es que el PLD tiene que entender que ya no es segunda fuerza en el, en el... En el Senado. Bien, gracias. ellos estos tienen menos senadores y menos diputados que los otros partidos, que o sea en este caso la Fuerza del Pueblo. Eso, eso es lo que tiene que, que desenredar el, el Tribunal Constitucional, esa parte de, tengo, de, de es? quién decide quién cuál es la segunda mayoría. Tengo un comentario de un amigo que no quiere que dé su nombre, pero bueno, te lo, lo voy a decir. Dice él que, dígale a Yerlian que la fuerza del pueblo sacó 5.69%. Sí, así fue que terminé. Me dice, yo lo estaba buscando, pero tenía, en, al, al momento de que se decide quién ganó, fue Luis Abinader. 4.65. No, en ese momento era 4.65. Ahora, cuando se corrigieron todas y ya terminó. Dice pero hay, una tema, hay un tema de alianza. Okay. Las alianzas se computa tanto en la ley 275, que era la anterior, uh -huh. a la actual. Y me imagino que tú estás, eh, tienes la actual. Sí. El compendio. Búscate el artículo 65 de ambas de la ley anterior y la que hoy corresponde a alianzas. Que Bien. para todas las vías o eh, vida de esa alianza se computa que el partido que la encabeza es el que da a los votos. Correcto, pues Bien. entonces, ¿a quién le Vamos. corresponde? ¿El Partido Reformista? Vamos... ¿No a... ¿Quiere que encabezaba la alianza? No, no, no, espérate. Espérate. Va. El partido que encabezaba no, la alianza óyeme. era el Partido Reformista sí, y pero, tú lo sabes. Entonces, pero fíjate una cosa, ya las alianzas... Con respecto a la fuerza del pueblo, era la que decía la ley 275. Ahora búscate la ley nueva para que tú veas que, cómo le otorga a la nueva fuerza del pueblo el, el, la votación. Ahora bien, si fuera así, fuera el partido reformista. Bien. Ahora, vamos. cuando es lo contrario... Que es que en su propia condición de cinco puntos, después que pasó de cinco. No, claro, si llegó a ya cinco, pasó. Es Señores, un partido mayoritario. Vamos a ver los WhatsApp, a ver qué dicen nuestros amigos. Tengo aquí. A...